Wow. ¡Hello! ¡Hola! Bueno, un, una consulta anónima, una persona que no quiere que diga su nombre, me consulta y me pregunta ¿Cómo me puedo descargar los vídeos que hay en Facebook? Es decir, ¿cómo un vídeo de todos estos que vemos cuando estamos navegando por nuestro Facebook nos, los, nos lo podemos bajar a nuestro disco duro, a nuestro ordenador? Lo primero de todo, hay que pensar un poco por qué queremos descargarnos un vídeo desde Facebook. Lógicamente eh, esos vídeos tienen una propiedad intelectual. Imaginaos que queréis grabaros, que os queréis descargar un vídeo de uno de vuestros amigos o de alguno de vuestros contactos, que es un vídeo que ha grabado esa persona. O, bueno, pues hay una marca que genera vídeos y os los descargáis. O hay una televisión que pues hay un vídeo viral que se está compartiendo mucho que es de un canal de televisión o que es de un canal de YouTube y os lo queréis descargar si sí lo podéis hacer de hecho yo no grabaría ahora mismo este, este vídeo si, si Facebook no permitiese descargar esos vídeos pero sí que hay una opción para descargarlos efectivamente también hay páginas en las que tú te puedes descargar vídeos de Facebook, de YouTube y de otras plataformas pero son unas páginas con las que hay que ir con mucho cuidado te, si te descuidas te meten un montón de malware desde luego hay, eh, se te abren muchas ventanas de publicidad, seguro que ya lo habéis hecho más de una vez Y bueno, pues eh, son lo que son os lo, os, lo, que, lo que os he dicho, esto no os lo grabaría si no fuese porque Facebook sí que realmente deja que nos descarguemos los vídeos Lo que pasa es que, bueno, vamos a seguir una línea, vamos a ver cómo se hace, ¿de acuerdo? Pues eh, vamos allá Vamos a irnos a Facebook. Me voy a poner los ojos de ver. Muy bien. Estamos aquí. Estamos en una página como por ejemplo Playground. Navegamos por ella y vemos que, pues aquí hay un vídeo, pues un vídeo de un astronauta de John Glenn. Y este vídeo yo me lo quiero descargar porque me ha gustado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el truco es pasar Facebook a la versión móvil. Es decir si os fijáis en la URL, pone https, dos puntos, barra barra, tres w.facebook.com. Bueno, pues nos cargamos las tres W, incluso el https ponemos m.facebook.com. Le damos al Enter y nos va a pasar Facebook a la versión móvil, que es una versión más reducida, con menos diseño, solo con una columna, bueno, pues adaptado para que lo podamos ver en nuestros móviles. Esta versión sí que nos permite descargarnos los vídeos. Vamos a darle a mostrar más hasta que localicemos ese vídeo, está aquí. Vale, una cosa. Nosotros cuando damos con el botón derecho, veis que sale ese menú contextual donde pues no nos deja guardar el vídeo, no hay una opción de guardar vídeo como. Sin embargo, si le damos al play, fijaos lo que pasa. Cuando le damos al play, se nos abre el vídeo cuando estamos en la versión móvil en una ventana aparte. Desde esta ventana sí que podemos guardar el vídeo. Cuando se está ejecutando veis que damos botón derecho y ahí ya pone fijaos, guardar vídeo como le damos aquí y nos lo deja guardar como un mp4 en nuestro ordenador. ¿Veis? Es así de fácil. Yo como ahora también estoy en, en, en Firefox eh, esto también se puede hacer estando dentro de esta pantalla con el menú de Firefox y guardar página. Cuando yo le doy a guardar página me pasa lo mismo que antes, guardamos el vídeo mp4 en la carpeta que queramos de nuestro ordenador. Pues así de sencillo es. Si queréis lo hacemos de... con otro ejemplo más. Vamos a cerrar aquí. José Alberto Benítez Andrades, mi amigo Benítez, pues él tiene un montón de vídeos Imaginaos que nos queremos descargar sus vídeos haciendo dominadas o haciendo pesas. No tiene mucho sentido, pero a lo mejor querríamos. Es lo que os estoy diciendo, lo que os decía antes. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué nos querríamos guardar un vídeo personal de una persona? ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, pues eh, tenemos algún otro vídeo de él que está compartido de otra página. Y eso sí que, por ejemplo, lo podemos descargar. Este, por ejemplo, que me gusta mucho y que me lo quiero descargar, que es cómo verificar la información. Como a veces hay bulos que tú, sin verificarlos, los distribuyes en redes sociales y eso se hace muy grande y al final es un bulo que se extiende y no es verdad. Y contrasta pues, dos versiones diferentes de cómo hacer las cosas en Internet. Lo mío, lo que me gusta, Mr. Curator. Vale, pues lo mismo. Nos vamos a m.facebook.com. Le ponemos una m en la url. Y nos bajaríamos a su vídeo, daríamos a mostrar más, nos bajaríamos a ese vídeo y hacemos lo mismo, le damos al play y nos lo descargamos. Mostrar más, aquí estaría, un poco más, aquí. Esto lo hago para que veáis que os tenéis que pensar qué vídeos queréis descargaros. ¿no? Aquí le damos al play, se nos abre en una ventana nueva, botón derecho, guardar vídeo como y me lo guardaría. Ya está. Con esto ya lo tengo. Cojo y me lo guardo. Tened en cuenta, este vídeo es de una eh, página de Facebook que se llama Green Leaf Productions. Green Leaf Productions agregó un nuevo vídeo. ¿Veis qué vídeo está activo? Es decir, es un enlace que podemos pinchar. Nosotros pinchamos en Green Leaf Productions vídeo y bueno, pues nos saldrán los eh, este vídeo dentro de la página de Facebook de Greenleaf Productions, pero es lo mismo, cuando le damos a Play, lo podemos ver y nos lo podemos descargar. Ojo con lo que hacéis con los vídeos, ya sabéis que no son de vuestra propiedad, entonces tenéis que pensar para qué os los queréis descargar. Pero bueno, como Facebook sí que da esa opción para descargarlo a través de la versión móvil, pues pensáoslo. Nada, me voy a regresar a mi cueva, muchas gracias a todos, os mando un saludo, hasta la próxima, hasta luego.